El reencuentro. Un hombre que hacía mucho tiempo que no veía al señor K. le saludó con estas palabras. No ha cambiado usted nada. Oh, exclamó el señor K. empalideciendo. Bartlett Bretch. Historias del señor Kowner.